Y yeah. es, ¿Cómo, ¿cómo que le da los twits De Jenny Berenice ¿Cómo Vamos y a darle eso a Villalona, Camacho, que no, es de, los, de, de Twitter? Wilson Camacho. Así ah, es, eh, miren, eh, Jenny Berenice y Wilson Camacho, como saben. Es un virus del Twitter, <risa> Villalona. <risa> Mira, la directora general de persecución del Ministerio Público, ella es Jenny Berenice, y el titular del PEPCA, Wilson Camacho. Claro, pues sí, directora de persecución. Es, eh, eh, <risa> voy a está como... Eh, ella no era así, ella está como padeciendo de algo, ya lo, ¿no? como que el físico le cambió a ella mucho. Sí, y, y conmigo, que de muerte, digo. Ay. Te enamoraste. Bueno, miren ahí, eh, bueno, eso es uno de los, una de las interpretaciones del tweet de Wilson Camacho. Entonces, ellos se defendieron ayer lunes de los ataques a su labor frente a las investigaciones sobre supuesta corrupción durante la pasada administración. Tanto Reynoso como Camacho usaron la red social de Twitter, ...para manifestarse... ...dice Reynoso... ...la única respuesta digna de un fiscal bajo ataque... ...es ser más fiscal... ...vamos a decirlo muchachos, lo ubican por ahí... ...dos minutos después... ...el titular de la Procuraduría Especializada... ...de la Persecución, Becca, ...ese es Camacho, tuiteó... ...los excesos de valor solo se resuelven... ...con más excesos de valor... ...recuerden que Camacho y Reynoso... ...encabezan las investigaciones sobre... ...la operación Antipulpo... ...operación Coral, Operación Caracol... ...Coral 5G... Medusa, operación el 3, mar el entero, Falcón y Larva. <risa> sobre, planet, supuesto, right? sobre supuesto proceso de corrupción administrativa, narcotráfico y lavado. Eh, desde el PLD se le ha, o sea, algunos dirigentes del PLD han criticado a estos dos eh, abogados, estos dos magistrados, y entienden que desde el que desde la procuraduría existe como una persecución política o que todo es, uh -huh. todo es político y que no es y que no se está uh -huh. llevando el debido proceso contra los implicados entonces sí, no le queda otra cosa sí. que decir a ellos ¿Qué, qué, con qué van a defender eso ellos <risa> con eso mismo señores eh, debo saludar ya que llevamos este tema eh, a nuestro amigo noel Abreu. ahí está el hombre del dinero Noel era un saludo también y, y al viejo de la noticia, un saludo que está enfermo el viejo. ¿Cuál es ese? El viejo de la noticia de la... ¿eh? ¿Cómo, eh? Ah, ¿cómo sí, es eso? Tú ya, sabes? Ya, no sabes. No, que está enfermo de los bolsillos. Ah, ¿sí? No, no, sí. Entonces ya. un saludo al viejo, ¿eh? No, sí. Que ese hombre va a sin cenar también al play para que nosotros le compremos cena. No, sí, Pero yo, no podemos. No me no, no, no, no, no había viejo. acordado de mi mí, mala mía, sí. Disculpen. Tienen que darnos una dieta. Viejo, pipa, Villalona no sabe quién es usted ahora. ¿Qué? Después que usted lo soltaba del camión Tienen que darnos una dieta, amor. No, no, no, no, señores, no. En, en esto de, de Camacho y Berenice, volviendo al tema, es que... Todo el que está acusado, tiene un familiar, tiene un hermano, nunca va a ir a hablar bien de estos dos de, de, de, de esta pareja de la justicia. Exactamente. ¿Por qué? Vea lo que dice Danilo Medina. ¿Eh? Que no lo avergüenza nadie. Usted no la tiene la vergüenza, amigo. Porque usted tiene un hermano preso por corrupción en su gobierno. Tiene ¿Un, un, un, un, un cuñado, tiene una hermana ahí que, que, que esa no pasa el 24 en su casa. ¿Eh? Entonces, está trabajando lo que... No, ahora sí es verdad que, que, que le cabe el eslogan. No, ya no, usted va a tumbar esto, dice? El eslogan, ahora sí cabe el eslogan haciendo lo que no... come Haciendo, haciendo lo que, lo que nunca, que nunca se, se, hizo, se hizo, lo que nunca se ha hecho. Ah, lo estamos haciendo ahora en este gobierno. Exactamente. ¿eh? Trancando a todos los ladrones. Que ahí faltan todavía. Mira, vamos a ver si nos ponen ahí, ¿verdad?, los tweets, eh, con muchachos, allá en el máster. Vamos a ver si nos ponen los tweets eh, de Jenny Berenice y Camacho, ¿verdad? Ahí está el tweet de Jenny. Ah, mira. El multiverso. Los ososos tienen un multiverso. No, ¿Qué te parece? Yo lo que quiero saber es que usted hace con el tono de, de la voz sí, de neto de todo De tono. Y de tono. De tono. No, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no. no, no, no. Duro un rato. Hágame escuchando. el favor, quite la voz mía de, de Rinton. ¿Cómo así? Sí, no, no, eso es oh el... Amable sentó un multiverso de los osobrosos. Eh, no, no, no, no, pero que Amable se sentó porque está lo nadado. viste el fondo de pantalla, a veces está neto. Ah, me favor, cheque el teléfono, a veces esto de fondo de pantalla. tenga la cuenta muy <risa> <voy a lona. risa> Continúe, mire. Entonces, vamos a ver si lo ponen ahí, muchachos, las otras capturas, ¿verdad? Vamos a ver las otras capturas, muchachos, de los tweets que ya pusieron anteriormente al inicio del comentario. Vamos a ver, muchachos, tan duro los botones. ¿Me <risa> <risa> No, ellos, están, ellos quedan sorprendidos, porque ellos Creo llegan. que ella dice: Lelo, ya, ¿no? ella, ella dice: La única respuesta digna de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal. ¿Eh? Eso lo dijo ella. Vamos a ver si nos ponen ahí la primera captura. Miren, ahí está una interpretación. Dice, como dice la gente, tú no eres más guapo que yo. Esa es una interpretación. Y tenemos la otra de los muchachos del Snack Report. Ahí está. Si tú, es, si tú eres lazi, la traducción que ellos le ponen. Si tú eres lazi, yo soy una Doberman, more. No. <risa> Jenny y Camacho tiene su par de puya. Bueno. A ahí está esa pelea en Twitter. <risa> Esta pelea, ¿qué, ¿Qué acontecimiento? <risa> No le gusta, no, le, vida, ¿no le gusta. No, no, no, no? amable, él. él no le gusta. Él tiene su botella no, vida, vida. ¿Eh? Lo, ¿Eh? noticia, Él eso, tenía su aquí. botella. Oiga. No, no, que el el de, ¿eh? no, no, habiendo No, no, no tanta entiendo. noticia interesante, señor. No, este pues, hombre, interesante, hombre trae No, no, entendemos, entendemos que lo que ellos hacen te afecta a ti. Trae, a ti, trae, a ti dique, Claro. ¿No entiendes porque no, tú no, estaba bien, tu gobierno. tú estaba bien económicamente ¿Eh? con tu botellita, estaba recibiendo yo, man, el, no, el teléfono, tu mensualidad la, la. la estaba recibiendo claro no yo me yo me pondría igual también no entiendes si me claro. quitan los mismo. encauta mal en el teléfono ¿Eh? bien duraste 20 años y tiene 25. y <ríe> si quiere más Cobrando en el PLD tranquilo. Entonces, porque le dijo Lash a la a otro, eso es una Pero noticia. la figura, eso es lo mismo que tú. Ah. Pero mira. No, lo mira, mismo mira. No, tú te vas a chuliar. Tú ves que te tiran fotos, a tú no te gusta en, en la discoteca. Tú ves. <risa> pues es que, es que tú eres una figura. <risa> tú ves comiendo todo esto, los memes que me han hecho comiendo, yo tengo que comer <risa> contigo ahora. Porque me graban. Ay, es verdad, no dejan sí. tranquilo. Un saludo al que no bebe. Un saludo <risa> a Lindo y Acuoplaneta. <risa> <risa> No puedo, pues me graban una actividad con miedo. Pues si tengo hambre, hay que Ay, comer. No, afuera, ¿eh? ¿Eh? Y yo, no soy, ojos, no, no, no, no, y y yo no soy, de que, la que la me da vergüenza va. y voy a comer de último. No. no. Pusí en la canción de Leo Dan, la de que para comida. Yo me paro sí, de una vez con mi plato. Sí. Cuatro lados. De una vez. <ríe> o ¿sabes? le ponen un puerco, también son frescos, le ponen un puerco arriba. de que o sea, no. <risa> no, no, y así, y así como pasa aquí con esto, entonces hay que tomar lo que pasa aquí con estas personas, eh, que están siempre en el ojo público. Claro, claro, claro, ¿Eh? Señores, mira, aquí, villalona. señores, mira, son cuántos casos: 1 2 3 4 6 siete, 10 casos. No, no, casos. de corrupción y solo cuántos años tienen y cuánto tiempo tienen ahí. Un, un no, año, y pico? No, no hay que tratar temas que ustedes no le guste que ustedes no lo trataban en el PLD. Claro, Ustedes Ustedes no cuando, usted, cu usted cuando que también, Frank, usted otro. No no, no, no. no, no, usted cuando. No, ¿y por qué no lo dicen a la día, cuando está aquí? Ay, <ríe> mandando fuego. Ay, ¿eh? No, porque el del PLD también, este. <ríe> <risa> ¿Eh? El del PLD. Y, y el, el padrón <risa> está <ríe> <risa> eh, eh, no, El padrón está se El padrón está El padrón No, no, el mes se defiende. Busca un sí. el padrón, a ver si ahí? hay. No, <risa> <risa> <risa> no, hay un tigre. <risa> <risa> Y tengo. No, aquí no estamos de gusto. Aquí no estamos de gusto. Usted defendió ese aguacate hecho gente. No sirve para nada. nada que ¿Y para qué? Y salió en el periódico el otro día? Sí, que que los otros nos están chequeando también. Viernes, no, eh. cuando caiga Gonzalo. No, no va a venir el programa cuando Gonzalo pues Yo voy a traer. El día que Gonzalo caiga a precio, Danilo trae una orquesta. No, <ríe> no le diga eso a él. Que, no se muere. Eso, que se que muere, irregularidades. Sí, porque eso sí, es un tema, es tema no, no un chisme de una gente en Twitter. No, no, no, pero Jenny Berenice puede decir, A ah, y, y es noticia, porque que ella porque, es la que le está cayendo a la gente tuya. Porque todo es interpretación y una respuesta, como yo lo dije ahorita, una respuesta. No toda le gustó eso. A la gente Villalo, ¿no? es. a ¿Qué ¿Qué a que es le está bien. criticando es que, ya, y ya, la ya, que el PLD ¿no? tiene una reunión y va a tratar ese tema y de ahí va a salir una el respuesta. Man, para en para Wilson, que hay que revisar a este hombre.